Mañana se lleva a pleno la aprobación del estudio de impacto para la salud... ...de la nueva o del proyecto de innovación del Plan General de Ordenación Urbana... ...con el cual se pretende que no se incineren residuos dentro del casco urbano... ...dentro de la ciudad o en suelos protegidos. Que una empresa que tradicionalmente ha sido magníficamente tratado por la corporación magníficamente tratada que ha vivido de espalda a las reivindicaciones ciudadanas y de ahí podemos tener constancia que desde 1960 hay quejas hay denuncias que desde 1970 se está pidiendo el traslado la conclusión es que piden una licencia y hacen otra incineran, con lo cual es una burla a la ciudad de Córdoba, es una muestra de cómo tratan ...a esta ciudad, las multinacionales... ...y que nosotros denunciamos. Eh, aquí hay un, un argumento perverso... ...aquí hay un chantaje social... ...la patronal está diciendo que si no pueden incinerar... ...en la cementera... Eh, ...o bien tendrían que cerrar o incluso... Eh, ...correrían peligro los puestos de trabajo... ...bueno, eso... ...en nuestra opinión... ...eso no está de ninguna forma aprobado... ...fabricar cemento da dinero... Fabrica, ...fabricar cemento da dinero... ...¿qué ocurre? que los accionistas de la, de la multinacional brasileña Botonantín no quieren una retribución razonable de su inversión. Quieren una retribución de dos dígitos. Quieren una retribución usurera de su dinero. Fabricar cemento da dinero. Que no digan que mmm, tendrían problemas si no pudieran incinerar. Porque, en definitiva, lo que están defendiendo es un enriquecimiento ilícito de sus accionistas a costa ...de la salud, de los vecinos y vecinas... De, ...de la ciudad en su conjunto y sobre todo del entorno... De la, ...del entorno de la cementera. Evidentemente siempre estamos diciendo lo mismo... no vamos en contra de la fábrica, no vamos en contra de la del, del empleo, sino que queremos que este que esta actividad se traslade, porque creemos, vamos, creemos firmemente que es una actividad nociva, molesta e insalubre para todos los vecinos que están en el entorno de la fábrica. Eh, creemos que los últimos acontecimientos son muy importantes, eh, el ofrecimiento, el ofrecimiento que hace el ayuntamiento, yo creo que además eh, se va a profundizar, profundizar sobre ese ofrecimiento y yo creo que es una buena solución y que se debería de una vez por todas. Eh, el traslado, hacer, hacer real el traslado de esta fábrica, porque consideramos que es saludable y bueno para toda la población de Córdoba. Mañana, en el Pleno Ordinario de Octubre, se somete a aprobación un documento que fue aprobado en el Consejo de la Agencia de Urbanismo y en la Comisión Informativa Correspondiente. Es la valoración del impacto sobre la salud de la modificación del Plan General. Así, muy resumido, ¿qué viene a decir el documento? Sabéis que... La modificación del plan general lo que propone es impedir la incineración de residuos en la ciudad y que dice el documento de valoración del impacto en la salud. Pues que si efectivamente se impide la incineración de residuos, el impacto en la salud será positivo y será negativo si se permite la valorización. Esto es un documento de 160 páginas, muy bien fundamentado, en definitiva viene a recoger eh, los mismos argumentos que son los argumentos que pusimos sobre la mesa cuando los grupos municipales que ahora están en la corporación firmaron el 15 de mayo del 2015 el pacto por un aire limpio. Este pacto se firma sustentado desde el punto de vista argumental, sustentado por eh, documentos muy fiables de institutos públicos de salud y en este pacto los seis grupos municipales que ahora están en la corporación se comprometen ...a poner en marcha las modificaciones urbanísticas necesarias para impedir la incineración. La validez del Pacto por un Aire Limpio es lo que ha conseguido que en noviembre del 2015... ...se pusiera en marcha el proceso de innovación, que ahora se apruebe, esperemos que se apruebe mañana... ...el documento de valoración del impacto de la salud y nos quedan todavía dos, dos trámites... ...que es la, la aprobación provisional... ...de la innovación y la aprobación definitiva... ...el Partido Popular y Ciudadanos... ...rápidamente, una vez celebradas... ...las elecciones municipales del 25 de septiembre... ...dieron marcha atrás en sus compromisos... ...y los están incumpliendo... ...además... Eh, ...enarbolando con una... ...fiereza tremenda la bandera de la, de, la, de la... patronal del cemento... ...bueno, esos niveles de hipocresía... ...y esa capacidad de engañar a la ciudad... Eh, ...firmando una cosa y diciendo... ...pocos días después la contraria... eso no se nos va a olvidar la plataforma Córdoba y el Limpio, eso no se nos va a olvidar y lo vamos a tener permanentemente presente.